Buenos días. Buenos días. El de Viste Valle, señor. De Viste Valle, díganos, cuéntenos. Estamos pasando una situación aquí con Felipe Cruz y Bulgo, que están malogando los presos a aquí, óigame. Entonces estamos cansados ya ya que se vaya. Y la maldita doctora esa, óigame, que uno va con una enfermedad ya y cuando uno va uno nunca tiene nada, yo. Eh, precisamente ¿Y se hoy. Uno, oiga, se murió uno ayer, lo sacan de la playa, golpe y esto, eh, yo, ¿yo? Sí. Precisamente eso estamos comentando desde temprano. ¿Tú estás cumpliendo una condena o estás preventivo? Yo estoy cumpliendo una condena. Nosotros no aguantamos, estamos diablo aquí ya. Nosotros estamos cansados de eso ya. Nos habla directamente de, de la, la cárcel, cárcel modelo. Es cierto de las torturas que se están dando ahí. ¿Cómo? Es cierto lo que dijo. se están torturando ahí. Que Félix bueno, Cruz. Ese señor Félix Cruz y Bulbo no tienen aquí ni dos meses y están tirando presos. Aquel preso que tienen brazos partidos y tienen miedo a hablar, ellos y yo. Porque ellos cuando hablan, lo que lo mandan a buscar es para matarlo allá en un oficino, para matarlo a palo. ¿Cómo, ¿Cómo que se llama el que tortura? Felicruz y, y Bullo. Y Bullo. Y, ¿Y Julio? Bullo. Bullo, Bullo. Bullo, Bullo, Por favor, ayúdennos ahí. Sí. Estamos cansados de esto ya, yo. ¿sí? Ok, ok, ok. Bueno. Ya estamos cansados. Nosotros de hoy no pasamos para que nos, nos lleve el diablo o pase algo aquí con nosotros. El bueno, agua se la plancha. Óyame, ah, óyame. Dígame. El agua de la plancha, óyame, no acepta que le lleven agua a nadie allá. Y hay más de 50 presos allá en la plancha. Eso es, eso y, eso, es, eso es, eso es donde lo meten ahí. El área de castigo, tío. El área de castigo. ¿Y, ¿Y en un pabellón ¿no, ¿Para cuántas eh, personas? Un de, de 26 internos lo tiene todito, es una por la cega, metido Que están toditos con agua allá ahí. ¿Con agua? Sin agua, sí. Sin darle agua y sin darle nada. ¿Y cuántos días tienen? Tienen allá como. Como ocho días tienen dice por un de teléfono, que ¿sí? allá en un pabellón, porque los de son ellos mismos que lo meten aquí por el cuarto cobrándole al precio, así yo. Ellos mismos permiten que introduzcan ahí cobrándole a los reos. Claro, entonces cuando el interno no les paga completo a ellos, quieren venir a buscar al pabellón, a torturarlo, a ¿Eh? y todo allá, yo. Pero ¿y cómo? Dime una cosa, porque tenemos entendido que la cárcel no tiene oportunidad de, de, de celulares. Y tú me estás... ¿Cómo, cómo? Tengo entendido que en la cárcel no se puede usar celular y tú estás llamando de dónde. No, no, esta este es una flota que no se te tengas, Esta es ellos, no dan, no, no dan esta flota, pero hay más celulares que lo meten ellos, eh. Pues y, y, y cobran, y cobran. Exactamente. Ya. Yeah. ¿O usted cree que, que no, que no a buscarnos para la calle? No, no. Ya, con eso yo le digo todo. Ya usted sabe, ayúdenos ahí, ya lo Sí. Sabe. Ok, ok, le vamos a ayudar. Está bien. Gracias. Date, buen día. Igual. Bueno, esto es un caso bueno. grave. Él denuncia que Félix Cruz y un tal Burgos son los que administran las torturas y también le dicen a sus colaboradores para que los torturen. Que hay. Eh, más de 80 reos en la cárcel La Plancha, en, en la celda La Plancha, que ahí lo privan de agua, lo privan de privacidad de todo Y ahí lo someten a, a vejaciones en La Plancha, eso es directamente desde la cárcel modelo de vista al valle